vamos a empezar ¿Qué es una mente maestra una mente maestra simple y sencillamente es un conjunto de mentes que unidas tienen un pensamiento muchísimo más alto muchísimo más elevado y de mucho de más conciencia tres cuatro o cinco mentes te pueden ayudar a resolver todo lo que tú no puedes resolver en, un, en una vida como dice el señor napoleón gil él estudió a grandes personas exitosas alrededor del mundo, entre los que estaban Rockefeller, entre los que estaban Henry Ford, eh, Thomas Alba Edison, eh, Carnegie y las cosas que ellos hacían no las hacían solos, las hacían porque tenían un grupo de mente maestra, el señor Carnegie, eh, uno de los billonarios primeros que existieron en el mundo, en este momento sería trillonario si existiera, lo que hizo fue formar una mente maestra de casi 30 personas que se reunía todos los días con ellos eh, a la hora de la comida y que lo que hacía era discutir los problemas que él tenía en sus empresas para poder lograr sus metas. Es muy importante que cuando tú formes a tu mente maestra te asegures de que haya gente que tenga diferentes habilidades que tú, que piense similar, que vaya orientado a las metas que tú quieres, pero que tenga diferentes habilidades, que sepa diferentes cosas, que yo lo que le digo siempre al equipo de, de empresarios con los que trabajo es, tienes que primero pensar en lo que vas a hacer para que, hacer que tu mente maestra funcione. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero que nada, tienes que asegurarte de que les des algo a cambio. Tiene que ser algo. Puede ser algo monetario, puede ser algo de acciones, puede ser algo que a ellos les reditúe. Una consultoría en sus empresas o regresárselos y tú ser mente maestra ahora de sus empresas siempre tiene que haber un porqué, el porqué están trabajando contigo y tiene que haber un motivante, tiene que haber un premio para esa mente maestra. Eh, ¿Cómo debes de escoger a tu mente maestra? Realmente lo que debes de entender es que tú tienes ciertas habilidades. Por ejemplo, yo tengo habilidades de liderazgo y tengo habilidades de venta. De inversión y de administración las he ido adquiriendo, pero mi mente maestra es la que más me ayuda con respecto a eso. Yo tengo gente que sabe de administración, que sabe de inversión y también he conseguido gente que es mejor en ventas que yo y que también es muy buen líder y eso me ha hecho que mi grupo de Mente Maestra, que es de siete personas, eh, sea demasiado poderoso porque ya no soy nada más yo el experto, sino tengo varios expertos. Entonces es importante que cuando formes tu grupo de Mente Maestra te aseguras que atraigas gente que sea empresaria, que sea de los mismos eh, valores que tú, que tenga la misma misión. Tal vez no va a ganar lo mejor que tú, pero sabes que tiene cosas que tú no sabes hacer y que te va a ayudar a que logres tus metas. Así es como debes de escoger a tu mente maestra. Ahora, ¿cómo debes de recompensar a tu mente maestra? Te lo comentaba hace un momento. Yo sé que va a llegar un momento en que les vas a poder recompensar económicamente, pero de alguna forma tienes que hacerlo. Todos los veces que se junten les puedes regalar un libro, les puedes dar acciones de la empresa, un, algo significativo, les puedes dar un pequeño salario. Les puedes dar un viaje al año eh, para que vayan y, y pasen con sus familias. Eh, puedes hacer que los invites a comer una vez al mes cada que se junten. Tienes que buscar la forma de que te recompensen. Recuerda que no hay cambio de algo por nada. O sea, das algo y te dan algo. Eh, yo sé que hay gente que es buena y que sí te va a ayudar, pero va a llegar un periodo de tiempo que se va a cansar y que ya no va a querer ayudarte. Entonces es importante que tengas una forma de recompensar a tu mente maestra, que tengas una forma de que tu mente maestra, no hablando del equipo de trabajo, eh, sino hablando de la gente fuera de tu equipo de trabajo que te va a ayudar a lograr tus metas, esté bien encaminada y que esté bien enfocada y sobre todo motivada para seguir ayudándote. Una de las cosas que para mí es fundamental es que diseñes tu ambiente. Diseñes tu ambiente se refiere a que dentro de tu vida diaria Comprende que hay cosas que sí funcionan y cosas que no funcionan. Por ejemplo, tu cuarto. Tu cuarto debe de ser súper ordenado. Eso es parte de que tú estés bien, de que tú estés enfocado. Tienes que tener ordenado, tienes que sacar todo lo que nos sirve. Tienes que diseñar en dónde vives para que realmente atraigas a la gente adecuada porque recuerda que vas a atraer a la gente que está en la misma vibración que tú. Tienes que asegurarte que hagas ejercicio, tienes que asegurarte que te vistas bien, tienes que pensar en la gente con la que te estás juntando. Yo lo que te puedo decir es que si no tienes tu ambiente adecuado, que es aquí el, el mundito que tú ves del lado derecho, lo que va a suceder es que tu vida no va a ser la que quieres. O sea, va a ser un infierno, va a ser muy difícil, va a ser con mucha carencia y eso va a repercutir en la gente que atraes. O sea, si tú tienes un buen ambiente, si tú tienes buenos hábitos, si tú vives en una casa que te gusta, si vives en un cuarto limpio, porque tal vez, hoy dices, no puedo cambiarme de cuarto, no puedo cambiarme de casa, pero sí lo puedes mejorar. Entonces lo que va a suceder es que tu vibración va a cambiar y obviamente los resultados que vas a tener al atraer al tipo de gente que quieres van a ser significativamente diferentes entonces asegúrate por favor de que tengas realmente un ambiente adecuado a las metas que quieres lograr y si eso incluye que vas a tirar muchas cosas vas a sacar muchas cosas Vas a quitar gente de tu vida, probablemente hasta que te cambies de casa. Si no vives en el ambiente que tú quieres si tienes las posibilidades de cambiarte de casa, muévete. No puedes vivir en casa de tus suegros, no puedes vivir en casa de tus papás si tienes arriba de 22 años. Tienes que buscar un ambiente propicio para que atraigas a la gente adecuada. Y encuentra a la gente a tu alrededor que te va a ayudar. Siempre tienes que buscar a gente que sea mejor que tú en las habilidades que tú necesitas para poder llegar a tus metas. Eh, esto incluye la mente maestra, que es eh, alguien fuera de tu equipo de trabajo que te va a ayudar. Incluye tu equipo de trabajo también. O sea, tienes que encontrar gente con los valores adecuados, tienes que encontrar gente... Cuando ya estás contratando a tu equipo de trabajo, tienes que contratar gente que tenga la misma misión. Imagínate superhéroes, si tú fueras un superhéroe y atrajeras gente que no tiene los mismos valores que tú. Que no fuera leal, que su misión no fuera servir, que no fuera apasionado pues obviamente te va a tocar estarte peleando con, con ese tipo de gente y pues no tiene caso. Eso es lo que tienes que hacer para atraer campeones. Asegurarte que los valores que tengas tú a tu alrededor sean los correctos y que cuando atraigas a la persona adecuada tenga los valores y tenga los hábitos. Así es como atraes un socio, así es como atraes a gente valiosa a tu vida. Fíjate, a mí me ha pasado que los peores errores que he cometido es porque he pasado por encima los valores de esa persona por ejemplo cuando me he equivocado con socios que casi no me equivoco y ya cada vez menos porque le hago mucho caso en mi instinto eh, le he prestado por ejemplo eh, dinero a socios que pues, no son realmente lo que, los valores que yo tengo no son leales, no es gente que sé que me va a responder y obviamente pues me han quedado mal me han quedado mal y no es problema de ellos el problema es que yo me equivoqué al prestarles y yo me equivoqué al asociarme con ellos y es una responsabilidad que yo tomo y que comprendo Ahora tengo socios que con los ojos cerrados les puedo dar un millón de dólares y yo sé que me lo van a regresar multiplicado por dos, pero es porque me enfoco en los valores, me enfoco en que tengan los hábitos adecuados. Si la gente, tú tienes el hábito, tienes el hábito de hacer ejercicio, de comer sanamente, de ayudar a la gente, te topas con alguien que sabes que roba, que sabes que tiene dinero pero que roba, que es mujeriego, que no trata bien a su familia, vas a tener problemas. Si tiene problemas con su familia, ¿tú crees que no va a tener problemas contigo? Es obvio que va a tener problemas contigo. Entonces, te voy a pedir que por favor en este momento hagas una lista de gente que puedes atraer y que tú sabes que puede trabajar como parte de tu mente maestra. Quiero que hagas también una lista de todas las cosas y recompensas que puedes hacer por ellos para que te ayuden ¿Y cuáles son los valores más importantes que tú buscas en un empresario para poder formarlo como parte de tu mente maestra? O de una persona, porque probablemente no tenga que ser empresario siempre, ¿verdad? Entonces, hazlo ahora. Es, es bien importante que ya termine tu tarea, ¿verdad? ¡Excelente! Da un grito así con toda tu alma y dices, ¡sí! Estoy muy orgulloso de ti, ¿eh? eh hay una cosa que... Una frase que ya tiene mucho tiempo que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si tú andas con buenas personas, lo que va a suceder contigo es que te vas a volver bueno. O sea, así de sencillo. Si andas con personas que no tienen los valores en un periodo de tiempo, te vas a convertir en ellos.